Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con alguien que podría ser considerado hoy día como el escritor del momento. Cristian Acevedo, con nosotros. ¿Cómo estás, Marco? Buen día. Bueno, estás, estás contento con todo lo que estás viviendo. Le voy a contar a la, a la audiencia. Resulta mm -hmm. que, que viajando en Facebook encuentro una noticia en Infobae en donde Cristian Acevedo, con su novela Matilde debe morir, aparece en lista de Betzer, uno de los libros mejor rankeados de Matilde debe Morir. De hecho, de hecho, la semana pasada apareció la gran noticia de que acá, en este, en este angulito de acá, hay un sellito rojo que indica qué cosa, Cristian. Reedición, se, se acaba de lanzar la, la reedición con todo este barullo que se armó, que ya vamos a contar. Eh, bueno, surgió la posibilidad de la reedición, así que contentísimo. Sí sale con un botón rojo, que, que es la segunda edición. Maravilloso. Y yo te digo una cosa, por, por lo, te lo digo por conocimiento de causa, cuando eh, Omar vaya saca una segunda edición es porque la anterior está fehacientemente agotada. ¿eh? Así que uh -huh. es, esto es un motivo más de celebración. Esta es una novela que apareció hace cuatro años. Cuando yo veo que estaba en la lista de bestsellers, me removió el momento en que yo también me pasó una experiencia idéntica y fue algo que me llenó de alegría. Porque realmente en un mundo tan, tan hostil como este, encontrar que te responda el lector... Es una maravilla, realmente es algo maravilloso. Les, son esas casualidades extrañas que hacen que, que coincidan, ¿no? Porque ¿qué eh, sí tiene que ver con eso? El dedo de Dios. Sí. Eso es, es así. Claro, claro. O sea, a este le toca, a este no le toca. Yo sé de grandes autores, no los voy a nombrar porque sería penoso, pero sé de grandes autores que ya no están con nosotros y que son excelentes autores y no han tenido el, el éxito que realmente se merecía. Okay, Está bien que okay. la, la fama es puro cuento y todo eso, pero la verdad que hace muy, pero muy bien, porque a mí en, en, en ese sentido me impulsó para seguir escribiendo. ¿Cómo lo viviste vos esta, esta novedad? Y Exactamente, fue muy curioso. digamos no más o menos bien qué fue lo que pasó, que fue que a raíz de una chica que reseñó Matilde en TikTok, eh, se, se viralizó esas cosas raras de la viralización ¿no? Que hizo que una reseña Después de que por cuatro años Matilde tuvo reseñas en Instagram En, en varias redes sociales Sin embargo hubo esta en la que Pac De pronto se viralizó Tuvo un millón doscientas mil reproducciones en TikTok Aplicación que no tenía hasta ese momento Porque tuve que averiguar a ver de dónde venía eh, Yo tengo la página Matilde debe morir En Facebook Que publicaban muy cada tanto Porque yo te digo, la novela se publicó hace cuatro años y de pronto empezó a llegar un montón de chicos preguntándome, y ahí fue que tuve que rastrear de dónde venía esto. Lo primero que hice fue ir a Instagram, no era. YouTube tampoco, hasta que una sobrina que sí tiene, tiene TikTok, me, me mandó el video, me lo compartió, así que me enteré por ahí, ¿no? Porque ella justamente seguía a Almendrada Books, que es una chica que reseña libros, entre otras cosas, en, en TikTok. Y bueno, se lanzó el e-book y ahora la la reedición y ya estamos trabajando en la segunda parte, así que estamos muy contentos. Ah, ¿va a haber una segunda parte? Mirá qué maravilla. Va a haber una segunda parte que yo tenía escrita, digamos que la mitad, más o menos, ¿no? Y después en el medio me cruzó otra historia, que es el, eh, La Ley Primera, la novela que se va a publicar por Lubina ahora, dentro de poquito, el western que fue el finalista del y me. Un western a la criolla. Un western a la criolla, algo así, un western a la criolla. Um, y, y, y bueno, la dejé descansar un cachito y ahora estoy retomándola con todo este envión que hacía sí falta, como vos decías, no eh, para, para avanzar sobre esa segunda historia. No sé qué me decías, Marce, del Wester, que no, y no, dije Western y te Que, en los ojos. que no, no leí nada, nada de, de esa no, novela, no. Del, de no, Matías no. había visto el principio y... este uh -huh. No me acuerdo cuando charlamos sobre el comienzo para, para ubicar el juego en la cabeza del lector, no me acuerdo si yo había descubierto una cosa interesante que es eh, la errata de la palabra... Pero antes de hablar de ese tema... Espera, espera, antes de, de ese tema quiero contarle una cosa al lector. El, la persona que vio la, la ópera Las Máscaras de, de Petro Mascani, que leyó, por ejemplo, eh, Nieves, de Unamuno, o seis personajes en busca de autor, de Pirandello, o simplemente, digamos, en otro lugar, un poco más de género, se deslumbró con las historias alternativas que planteaba aquellos libritos de crea tu propia, escribe tu propia cuenta, tu propia aventura, no me acuerdo cuál era, sabe perfectamente de lo que vamos a hablar ahora. La novela, básicamente, de Cristian Acevedo, Matilde, Debe morir, ¿m? que como dijimos ya va a entrar en su segunda edición y va a tener continuación, para mí eso es una primicia absoluta, eh, tiene un juego muy parecido. Esto es una especie de canto de amor a la literatura, un canto de amor al autor, al narrador y al lector. A mí me dio la impresión ¿no? de, de estar digamos, en, en medio de unas cajas chinas en donde la novela se está contando a sí misma. En ese sentido... Sería un excelente ejemplo de metaficción. Sí. Eh, hay un momento dado en que se produce una rata, pero la pregunta mía es, y después contar qué, qué pasó con la rata dentro de la novela, ¿no? La pregunta uh -huh. mía es: se me pasó a mí, yo te lo dije, lo inventaste, aprovechaste, mucho no, no, no, no, no, digamos, no digamos cuál es, así de paso pasa esa percibida. Pero bueno, hay una rata, lo que, lo que hicimos cuando, cuando te lo di para que leyeras que leímos gran parte del comienzo, yo lo que necesitaba era justamente confirmar que esa rata eh, funcionaba. Es una palabra, es, es, bueno, es una rata que está por las primeras páginas y la había leído yo la novela mil veces y la había corregido mil veces y no la había detectado. Y yo la había, ¿La había dado leer? ¿Cómo? No me acuerdo si yo la había detectado o no. No, y eso fue lo que me confirmó. Que, que pudiéramos seguir. <risa> yo cuando... Claro, yo dije, si Marce, no la, si, si Marce no la lee, al menos en esa primera lectura, cuando estamos haciendo... Dije, si Marce no la detecta, eh, tenemos que seguir. Así que los primeros capítulos los leí así con una gota cayéndome porque quería que funcionara. Y, y bueno, y ahí lo hablamos Marce. Y, y claro, era una rata que yo la detecté recién cuando la pasé por esos correctores de texto que lo transforman texto a voz. Y recién ahí, porque claro, vos la lees y el cerebro lee la palabra bien en lugar de leerla mal, ¿no? Entonces cuando la pasé a vos, ahí dije, mira vos, si había estado meses la palabra mal escrita. Entonces ahí se la di a algún amigo, se la di a mis hijos, la vi con vos, pasamos todo de largo y dije, bueno, esto funciona. Así que fui más adelante y ese fue un juego justamente con esa palabra, porque la novela lo permite, ¿no? La es una novela muy jugona, entonces en ese sentido te permite ahí que hace un juego con una complicidad con el lector, que tengas que volver a buscarla. Exacto, porque porque el narrador le dice al lector, eh, le dice, nadie se dio cuenta, dice, en el, el, el, el párrafo tal ¿m? hay una errata y nadie se dio cuenta, así que no vamos a decir dónde está ni cuál es. No ¿Sí? sé si se me pasó de decirla sin querer, pero lo voy a, si es así, sácate, eso lo voy a desaparecer. No, no pasa nada, no pasa nada en es un detalle nada más, no hace la historia, pero la complementa. ¿eh? No, nah, no, habrá no, quienes no, la defecten en el principio, ¿no? Obvio. Hay un momento que hay cosas que no hacen a la, a la historia, pero toda esa recomendación de lecturas que das, incluso cuando hablas de nieve, lo pones con signo de exclamación. ¿Ves? Eso, uh -huh. es, eso es estar revelando los resortes propios, las estrategias propias de, del, del juego intelectual eh, que te propusiste y que le propusiste al, al lector y que salió. Con todo, con todo éxito. Así que, bueno, bienvenido. Y, y vos fíjate ¿no? Que sin embargo, bueno, es, es lo que vos estás marcando, ¿no? Pero muchas veces me preguntan, che, ¿y qué, y qué, qué te inspiró para escribir esta novela? Y eso es muy raro, ¿no? Porque lo puse, ya o sea, te puse acá en la novela, todas la, las cosas que, que, me, que me sirvieron, las referencias, ¿viste? Eh, entonces, sirve también como, como guía, ¿no? Que si te gusta Matilde y te interesa por ahí, sirve. te interesa también leer eh, Seis Personajes en Busca de un Autor, o leer Niebla, o más que nada también como eso, como, como homenaje, era una novela que yo tenía el capricho de, de, de meter todo, yo escribí la novela para mí, para nadie más, porque era una novela rarísima, no tenía pensado que nadie más, cuando, cuando la leí con vos pensé que no te iba a gustar, porque me decir que te haces el canchero eh, escribiendo esto, pues, no, la verdad que tenía ese miedo, era, era solamente para mí, y entonces quería poner todo lo que pudiera, entonces me di también la, la, la, pos la posibilidad, y, y me di el lujo de, de incorporar cuentos también, con la ¿No? excusa de que Matilde es escritora y que va a morir eh, eh, citas Entonces ahí lo que hice fue sacarme todo encima y decir esto es todo. No, el tema, es, vos acordate que yo tuve una primera etapa, en los primeros libros míos, los, los cuatro, cinco, seis primeros libros míos son de literatura de vanguardia. Yo estaba ¿Sí? en aquel momento en la revista Jules, que era, digamos, la, la creme de la creme de la, de la vanguardia poética no, Después, claro, empecé a ir a otro rumbo y hoy estoy escribiendo literatura de género porque es lo que más me gusta. Pero un buen coordinador de placer no tiene que ver lo que le gusta a él, sino lo que funciona por sí mismo. Y esta, esta maravilla que, que hiciste, funcionó de entrada. Yo te dije, no, esto está perfecto, se entiende ¿Sí? perfectamente, viste, bárbaro. Este así que era la, la, la confirmación que necesitaba, yo te digo, ¿viste? porque a mí me encantaba, pero porque a mí me había encantado como lector, porque yo me iba sorprendiendo, o sea, yo dejaba un capítulo a la mitad y no sabía qué iba a pasar después, y esas cosas que iban pasando me sorprendían, a mí no, no, no en ningún momento lo tuve planificado. Entonces a mí me gustaba por eso, pero no sabía si a alguien más le, le iba a interesar, y esa fue, sin duda, la confirmación. A mí realmente Niebla es una de las mejores novelas que he leído en mi vida, Unamuno, y, y plantea una, una situación muy, muy similar, pero lo que pasa es que vos llevás, eso que lleva Unamuno... Este, en una especie de, de comienzo, digamos, no se puede decir que Unamuno sea de vanguardia, para mí es un autor absolutamente clásico, pero en el caso de Matilde, y eso debe ser lo que llamó la atención de, de la señorita que hizo la, la reseña brevísima en TikTok, mm -hmm. es justamente el, el desparpajo y llevar, digamos, ese, ese artificio, llevarlo a su máxima expresión, no, no sé qué, a qué grado más puede llegar. Eh, la segunda parte tiene que ver con este juego, también está, estás habituando al lector así. Eh, sí, también, pero me estoy yendo para otro lado, porque lo que tiene la novela esta es que sorprende, ¿no? La mayoría de los comentarios son me voló la cabeza. Hay quienes incluso dicen, no sé si, todavía no sé si me gustó, pero me voló la cabeza. Y ese está buenísimo, ¿no? Porque hace una semana que la leí y sigo pensando en la novela, dicen. Y, y por ahí no saben si les gustó o no. En, en, tengo que intentar conseguir eso, ¿no? eh, esa equivalencia para la segunda novela, no, no vale hacer lo mismo, porque no, o sea... ya no hay sorpresa, no, tiene, no te... Por eso Entonces, buscar alguna equivalencia para esa segunda historia, que, que creo que ya la conseguí y que, y que vamos avanzados para ese lado, eh, de, de esa sorpresa, pero a la vez de ese juego, y que des vuelta la página y que también no te esperes lo que va a pasar y que, sin embargo, cuando veas qué pasó, te hayas dado cuenta de que era inevitable, digo, también no es un aso mas, que te sacas y, y, y lo mostrás, no, no, no es cuestión de sacarse nada de la galera, así porque sí, pero me gusta generar esa sensación, que por ahora voy consiguiendo nada porque la, la voy sintiendo yo, ¿no?, a medida que, que voy avanzando en esta segunda parte, que es Matilde decidió vivir. Buenísimo. Sí, no, el, el mismo truco no se puede repetir, porque ya tiene su eficacia una vez. Unamuno hizo esto una vez sola, eh, más no. hizo hizo la máscara, lo hizo una vez sola. Bueno, fantástico, pero bueno, ya está planteado todo un sustrato que hace que los lectores que se apasionaron con esta novela, eh, realmente me cuento, porque te digo una cosa, el final de la novela, a mí, de, hablamos en, en el taller de funcionamiento, perfecto, me voy a sacar la máscara del, del laboratorista y voy a decir desde mi lugar de lector, apasionante el final, el final es increíble. Ese presidio... Gracias digo una cosa, sentí algo muy tremendo yo, te lo, esto te lo confieso, sentí que ya no era un juego, sentí que yo estaba en cana, que yo estaba en el y presidente. Mirá, no te digo, me, me, me resultó este, bastante angustiante, ¿no? El hecho uh -huh. que se, se plantea, no sé en la novela, yo vi la película nomás del secreto de sus ojos, del tipo que no le da bola a nadie, ¿viste? Que está el tipo en el, en el mirá, presidente. Claro, pues es un personaje de aire el tipo, no es, no es nada. No, es, es una entelequia, ojo, sin spoilear, pero es difícil no, spoilear. No, pero, no No, no, no, también, sí, Hablabas de cuentos que incluye eh, eh, la doctora, que, que es una escritora eh, a las sazones, uh -huh. Matilde, eh, y, y recuerdo que está uno eh, que habíamos trabajado, y que el primero, si no me equivoco, que eh, de... En realidad trabajamos, trabajamos todos, Marce, eh, todos los cuentos, más... eh, sí, porque están anteriores. Ajá, vos sabés que el, el que más recuerdo yo y el que más impacto tiene como, como redondez es aquel del alemán, pero me llamó sí. la atención que acá cambiaste los sexos. Este... Cambiaste los sexos y que, que fuera la alemana, sí. ¿Por qué eh, Sí, bueno, fue justamente con esa, no quería que cambiar la voz eh, de narrador de Matilde, porque por ahí ahí hubiera chocado un poco, ¿no? Porque como era Matilde siempre que leía cuentos, y ya los tres cuentos anteriores, creo que eran tres, eh, eran de un narrador mujer, eh, este me cerraba bien por la idea, por, justamente por eso, por la, de la circularidad y por volver a ser a quien... Y justo dije, bueno, busquémosle la vuelta para que sea la alemana y que el, el protagonista... Y que uno también se quede con la duda y le gusta creer que por ahí sea de verdad lo que le pasó eso a Matilde y no una historia inventada del escritor. Así que lo cambié por ese lado. Cuando lo habíamos corregido con vos, Marcel, sí. era el alemán y fue el primer cuento sí. que corregimos en tu taller y fue el, el cuento en el que descubrí y dije, ah, mira es, es por acá. Ahora estoy entendiendo, empezando a entender el mecanismo del cuento. Eh, de, de, la estructura y, y cómo se plantea, si fue el, el primer cuento cuando yo me estaba rebanando los sesos porque no, no daba por un cuento porque tenía muy buenas ideas de comienzos y después me iba por cualquier lado hasta que descubrí con, laburándolo con vos y con el alemán, que se llama Fortaleza Alemana Fortaleza Alemana, ¿te acordás? Fortaleza Alemana, tal cual, sí, sí eso, y, y eso, lo, pero... sí por vos, ¿te acordás? Uh -huh. A ah, mí me acordaba de esos videos, bueno. Claro, bueno pero lo que sí me acordaba que, que el, el cuento digamos ya estaba muy bien escrito antes de, de, de pasar por el trabajo de edición, eh, de taller, quiero decir. El, el, uh -huh. Pero un buen taller yo pienso que, más que enseñarte a escribir bien, no dónde va la coma, esto que el otro, lo, que, lo más importante es contar bien. Es, esa es la, la cuestión. Y yo me acuerdo que, que cuando reviví el cuento con, lo, con los sexos invertidos, digamos, del uh -huh. alemán y la alemana, dije, qué cuentazo, qué... Qué cuentazo, reviví esa, esa sensación, el, aquel dato escondido que menciona Vargas Llosa, que de repente ¡sa! sale a la luz al final. Te diste el lujo, además de poder incrustar con toda comodidad, ¿eh? a, a, no digo acomodar, porque la novela sí que está bien acomodadita se nota, estoy hablando de la, de la sana aspereza, ¿no? de incrustar historias que no tienen nada que ver, que son independientes del orbe de la novela y eso a nivel de construcción le da un plus impresionante si alguien puede ser. y además te avisa libro, no claro. te, te avisa, te dice lo que, lo que viene podés no leerlo, salteatelo, and, lo otro capítulo y eso no lo leas eso, eso y, y lo querés leer, si te dicen así lo querés leer eso es claro, exactamente es como dejar los libros en lo alto de la biblioteca para que no los encuentren los chicos lo primero que van a hacer va a ser a los libros de arriba van a ir a la Biblia y todos esos libros este, bueno, la cuestión, Cris, que a mí me, me sorprendió gratamente la aparición de estos cuentos, ta, ta, ta ahí ubicados, y, y hablan justamente de una, una flor de estrategia. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a sentirse un poco cansado de usted el, el, el, el fulano tal, el, el otro, Pero de repente, en ese momento, ¡fa! ¿viste? levanta de nuevo. O sea. Lo que, lo que corría por ahí el riesgo de ser monótono encontró su politonalismo gracias a la aparición de esos cuentos cuentos independientes de la novela pero yo le digo una cosa a pesar de lo que dice o oh, en razón de lo que dice el autor el narrador en la novela ¿no? eh, adentro mismo de la novela yo les digo, léanlos. Eh. El, que, el que agarra la novela y se encuentra con esa advertencia por favor con, lo mismo que la advertencia del comienzo de la novela usted es responsable de pasar la página que sigue, háganlo, háganlo porque no, se, van, no. se van a encontrar con una gran novela. Y la novela surgió así, con esa advertencia, no tenía nada más que esa advertencia que te enganchaba y te invitaba a seguir y no tenía nada más. Y fue surgiendo así, no, te digo, iba leyendo un capítulo, iba escribiendo un capítulo y, y, y así fue, fui construyendo la no, no. En este caso no es porque lo haga siempre así, pero en este caso no, no fui diagramando nada, no tenía ni los personajes nada. Tenía esa advertencia inicial, que después ya en un segundo proceso, cuando ya estaba corrigiendo y estaba a punto de, de publicarse, descubrí que es una advertencia bastante parecida a los libros de Elige tu propia aventura, que nombrabas vos, claro. que tengo uno por ahí, y tienen una advertencia también inicial, que también viste que es en segunda persona, así que por ahí agregué también algo de, de Elige tu propia aventura, porque evidentemente, inconscientemente, yo de chico fue una de mis, de mis primeras lecturas de los libros de Elige tu propia aventura y inconscientemente había algo de, de, de eso ahí, ¿no? Vos sabés que la, la, la amplitud de la literatura como arte es, es tan, tan abarcadora que tranquilamente puede incluir a lectores eh, adolescentes de ese tipo de libros. Yo estoy seguro que, la, que el, por una cuestión de, de franja etaria, digamos, la gente no. que ve TikTok es, es gente que, no, para, para, para ah. vos, yo ya soy uh -huh. matuzanista, y vos ya sos un, un viejo, digamos, para esta gente, miren la barba Sí, tal cual. Pero yo les puedo asegurar que esos eso fueron seguramente los lectores que lo compraron. Y hasta ahora ninguno se ha quejado, que yo sepa, ¿eh? ojo. De, o sea, no, sí, bueno, es muy curioso esto, ¿no? Porque la novela te, le habla al lector y lo trata de usted. Y que, sin embargo, hubo ahora un furor con los chicos más jóvenes. Y ah. se dan en algunos colegios. Por eso, eh, sí, entraron en el juego también. Es una novela en la que es un juego... Y por ahí entras, y, ¿entras o no entras. Eh, y bueno, y si entras, me parece que te termina enganchando. Porque es, es, es honesta, ¿no? no, no eh, lo, que, lo que yo te digo. O sea, inclusive hasta te tira todo, toda la información al principio y después al sumo irá recogiendo. Pero es curioso eso, ¿no? Que yo lo escribí para um, alguien a quien le suene bien el usted y que sin embargo la lean chicos de 14, 15, 18. Eso es rarísimo. Sí, es, es increíble. Uno, uno tiene una botella al mar y no sabe quién la va a agarrar. Y por ahí estaba pensando que esto iba a ser un éxito y no lo fue, o piensa que quién va a comprar esto y resulta que lo compra todo el mundo. Es absolutamente impredecible. Esto es un poco como la, la parábola evangélica del sembrador. ¿no? Uno tira sus libro, ¿viste? algunos caen en la piedra, otros caen en un terreno fértil. La cuestión es que Matilde está haciendo un carrerón y está impulsando tu carrera maravillosamente. Estaba un poco celosa, decías, ¿no? por la... la la aparición de ahora eh, del, del western criollo. ¿Qué, ¿Te gusta el western el, como género? Sí, me gusta mucho. Lo descubrí relativamente hace poco, de, de, de salir a ir, a ir a buscar el western. ¿no? De, de, de empezar a ver, hace poco. O sea, como eh, miro bastante cine, empezás siempre a mirar lo que, lo que ves ahora y empezás a, a, a mirar para atrás. Entonces te, empecé a ver te mirá, a Ford a Howard Hawks y me enamoré de Río Bravo, me enamoré ah. de del de hombre que mató a Liberty y y demás, ¿no? Uy, eh, Lee Marvin, eh, eh, James Stewart y el maestro de John Wayne. Una John maravilla. Wayne. Li Liberty sí. era, era este Lee Marvin. Qué peliculón, por favor. Uh -huh. Increíble. Bueno, ahí ahí eh, eh. eh, pones ponés Western clave. Uno que yo agregaría también es eh, esta maravilla eh, a la hora señalada ¿eh? de Fred A la hora señalada. Que, bueno, y mm, Río Bravo es una respuesta de la hora señalada. Claro. ¿Viste? Eh, que, que claro, sí, el director no quería. Eh... Ah, pará, a la hora señalada. Sí, está Río. bien, a la hora señalada. Defensa, ¿Viste esa que está controlando el reloj todo el tiempo? O sea, es sí, una. Porque sabe, porque sabe que se vienen, pero es, pero es el comisario que está pidiendo también ayuda al resto del pueblo eh, para, para defender al pueblo. Que se había se casado, estamos hablando de eso. Sí, a ver. Surgió como una respuesta esa porque decía el, el comisario no tiene que estar pidiendo ayuda a nadie, se la tiene que arreglar solo, por eso es John Wayne que, negando la ayuda inclusive de la mayoría que viene a ayudarle, son, sí, son dos grandes películas, películas que Estaba con Dean Martin trabajaba Dean Martin trabajaba claro, el... haciendo de borracho Qué maravilla, qué época maravillosa de Hollywood esa y este... Bueno, yo la descubrí relativamente hace poco, así que todavía sigo, sigo descubriéndola Miren, mirá, mirá. Tengo los peritos todos parados, cuando me acuerdo de estas de esta pelis. ¿Y cómo fue a parar mm -hmm. el universo a la, a, la, a la novela? De la cual no sé nada, lo único que sé que son, en un mm -hmm. reporte, que eran personajes más bien de acá que de Estados Unidos. Claro, sí, me di cuenta que era un western a la mitad, en realidad, cuando hay dos personajes que se están enfrentando y de pronto vi que era un duelo bajo el sol. Entonces dije, ah, esto es un western. Y después terminé de confirmar que era un western porque... Es el, el tipo que está el policía, y está el chorro, y está la mujer. Uno de los dos se llevó y el otro la va a ir a buscar, y están los tipos... De, eh, era el, el clásico, la clásica historia de western, ¿no? Entonces dije, mira vamos viene por ese lado. Me gustaba, además, los personajes tienen esa característica del western, de, de, de no hablar. O sea, la novela es esta, al menos, tiene muy poco diálogo interior. Son tipos que van y actúan, no, no reflexionan acerca de lo que hacen. Y dije, eso es muy western. Claro. Y, pero todas esas fueron racionalizaciones que fuese una posterior, y cuando la iba escribiendo, era una historia de unos malandras que ocurren en nuestro el, el cuerno urbano, en nuestro oeste, eh, de, de gente que es gente de, de malandra que se dispara y que arregla las cosas de los tiros. Y, y bueno, cuando vi que era un western, me, ahí fue que fui empapándome un poco más. Esa fue la novela finalista en El Clarín, ¿no es cierto? Esa fue la novela finalista en el Clarín, que por suerte, bueno, Lubina, eh, Lubina Editoria, con Claudia Cortalesi, eh, son quienes la tomaron y quienes decidieron publicarla, que ahora dentro de muy poquito va a salir. Por eso te decía que Matilde parece que se pone celosa, ¿no? Porque en su momento había ganado el concurso de Baltasar Editora y se publicó su Ameliar de Infierno, que era un, un libro de cuentos de terror. Y apenas estaba publicando, surgió, surgió, surgió Matilde de Moriel. Así que estaban los dos publicados a la vez. Y ahora que pues, está, ya está, al caer eh, la ley primera, el western, surge sí. esto de la revisión de Matilde. ¿no? Entonces hay siempre esas coincidencias que hacen que Matilde se solape siempre con alguna otra cosa que estoy estudiando. Che, hablábamos del cine, y este, vos te acordás que acá en el Dimarkenbunker, cuando viene un postulante que está solo esperando el grupo, yo lo dejo un poco solo, voy a tomar un café, no eh, hago mm -hmm. que. En esa época venía Susana, este, que nos traía el café y todo. Entonces le decía, bueno, llévele algo al muchacho, qué sé yo. Entonces le preguntaba a Susana, una cosa, Susi, este, ¿qué está haciendo el chico? Cuando me decía, está sentado esperándolo. acá hay miles de libros acá adentro. En el, en el sí. bueno, si me decía así, yo digo, este tipo no va a durar en el taller. <risa> este, si Susana me decía, ¿están mirando los libros? Bueno, ya ahí ya me quedaba tranquilo, porque una persona que, que quiere ser escritor, que no lee, sí, sí. Eh, o, o el tipo que si bien no lee quiere saber qué lee, pero tenés que mirar un poco los lomos de los no libros. No te llama la atención, no claro, te claro, te llama la atención. Rodeadas de esas cuatro paredes rodeadas de libros y si, y si no tenés una inquietud, un interés. Evidentemente, es... bueno, si no, no te interesa demasiado la lectura, ¿no? por ahí te vas a ir por otra cosa. Es imposible. Así que yo te digo, de acuerdo con tu cultura libresca, ¿qué tres libros vos decís? Estos son tres libros, digamos, de ficción, eh? Eh, tres libros como para decir, acá uno ya sabe qué es un cuentista, qué es un novelista, ¿cuáles te parecen? Como para recomendación para nuestra querida audiencia. Mirá, lo que pasa es que siempre me voy para el mismo lado, ¿no? pero... Pero pienso en Misery de Stephen King porque es una novela que además te cuenta cómo escribieron la novela, ¿no? Porque está eh, Paul Sheldon, el autor, es, es, escribiendo la novela Omar. que le hace escribir. Omar sería. Sería una Omar Weiler, claro. Eh, así que me parece que creo que es de las mejores de Stephen King, pero también eso también es muy subjetivo porque tiene que ver con el tema. Claro. Eh, pero, pero sin dudas creo que esa sería una. Después de cuentos... Me parece que ficción es porque sí, de Borges, no porque puedas aprender nada, porque no puedes aprender nada, y, y si querés copiar es lo peor que podrías hacer, porque hay uno solo y es muy evidente, pero por amor nada más a la lectura y porque en algún momento lo vas a terminar entendiendo, yo creo que todavía sigo leyéndolo y, y me sigo fascinando y, y hay un montón de cosas que todavía no entiendo. Eh, creo que eh, Final del Juego, de Cortázar, otro libro de cuentos, Recién ahora me enteré que hubo dos ediciones, una primera que tenía nueve cuentos y la segunda que tiene dieciocho. Yo siempre leí la segunda, no sabía. No, no sabía que al principio había habido... Sí. Te voy a tirar, eh... un... Te voy a tirar un dato sí. que a lo mejor no sabes, que es muy para sentirse muy orgulloso. Eh, Stephen King tiene un ensayo, así, ¿eh? Así, una bestia. Lo tenés sí, ahí. Tengo eh. Eh. Bueno, ¿viste la es Danza Macabra. Es un, es un ensayo sobre la literatura de terror. Eh, Viste en la bibliografía el libro sí, sí. Que, Final de, de cortazo. En la, en la bibliografía sí. está un argentino... Sí, sí. Y el libro está dedicado, decía, a autores de lo macabro. Uno es Bradbury y otro de la, eh, le está dedicado a autores de lo macabro, Borges. Mientras nosotros estamos pensando si Borges era peronista o antiperonista, Ajá. un autor norteamericano joven, porque en esa época era muy joven Stephen King, estamos hablando sí. del año 80, como un autor de lo macabro. Y yo a mis alumnos que conocen a Borges, digo, bueno, empezar a leerlo y te vas a dar cuenta que los cuentos de Borges bien pueden haber ido a parar a la dimensión desconocida. ¿eh? Sí. Eh, eh, bien visto. ¿eh? Así que bueno, ahí tenemos pero, tres. Pero ¿no? que temáticas que, que, que trataba él, recién ahora están por ahí llevándose al cine, en todo este asunto con el tiempo, el laberinto, digo, como si hubiera estado adelantado, no sé, 80 años, una cosa increíble. Y Danza Macabra, sí, lo leí por, por, porque vos lo habías mencionado, lo habías nombrado, y, y, y es, es un libro de ensayo que, de, de cine y literatura y del género en sí de terror del, y del cine del 50 a los 80, es genial, pero yo sí, siento que hay un montón de cosas que me pierdo porque hay películas que no vi y que hay por ahí algunas que no se pueden ver. ¿Qué bueno, sería digo, un segundo libro, ¿no? con el cine de terror de los 80 al 2000, con él o ahora. Pero este se dio todo, es ¿eh? qué bárbaro, el tipo que tendría 30 años sí. se, se había leído y visto todo. y bueno. Sí. Ahí te das cuenta de la cultura que, que tiene Stephen King. Y cómo la usó en su propia literatura, porque ahí está la cuestión. Sí. Uno puede sí. uno puede el padre Castellani hablaba justamente de la gente que reza pero no medita, el que medita pero no obra. Eh, era la analogía con un flaco y barrigón, no aprovechar lo que uno consume. Es, es interesante eso ver cómo uno. La, en cada línea, en cada línea de uno, está la literatura de los otros, y eso es lo maravilloso del asunto. Claro. Bueno, Cris, hablando, hablando de literatura de los otros. Yo realmente estoy muy orgulloso de, esta, de este logro, de este exitazo, y te auguro el, eh, muchos más en tu carrera, porque realmente sos un escritor de raza, un gran lector y un gran escritor, un gran amigo también. Así que bueno, <risa> te mando un abrazo enorme, te felicito por todo, y bueno muchachos, síganlo a Cristian Acevedo, pongo de vuelta la tapa del libro para que lo reconozcan ¿eh? Matilde Muchísima, Muchísimas gracias Marce, un abrazo para toda tu audiencia, para todos los, los que te siguen en Youtube y muchísimas gracias y cuando quieras eh, estamos hablando otra vez. Genial hasta luego, la seguimos con Tuti muchas gracias a vos, hasta pronto